El famoso persa, el Persa Mendoza, Feria Persa Mendoza es el nombre concreto, es uno de los más importantes y que lleva décadas en la General Paz al lado de la Feria Persa conocida como El Gigante. Uh -huh. El primero que les nombrábamos es el que perdió prácticamente todo. En su totalidad. Cerca de 180 familias que quedaron sin nada y que viven de eso y el otro con solo cuatro locales afectados. Claro, bueno, eh, vamos a escuchar, ¿no? En este resumen que hacemos de este día y justamente con todo lo que sucedió, la preocupación de los feriantes y después el post, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora después de que todas las familias, como vos decías, perdieron su fuente de trabajo? Lo vamos a desandar en minutos, pero vamos a este informe. circunstancias, no sabemos cuál es el, el inicio, está controlado, está contenido, pero no extinguido. La, la prioridad en este momento es salvar lo que serían los locales comerciales adyacentes, ¿sí? en, ambos, en ambos laterales. Gracias a Dios no hay personas heridas, no tenemos damnificados. ¿Sí está confirmado que es un desperfecto eléctrico el que originó todo? Bueno, eso a la respuesta exacta te lo tienen que dar los peritos de la policía de cuartel central. En este momento acaba de colapsar el techo, es un galpón de grandes dimensiones, y bueno, los pilares que sostienen esa estructura se acaban de derretir, evidentemente. La información que tenemos desde 85 locales. Seguramente mañana o pasado vamos a, a realizar inspecciones para ver cómo está la estructura y de ahí determinar cuál es el, el camino a seguir con el edificio. Mucha familia, dependemos de eso. Yo no sé qué ha pasado con el, con el de seguridad, no sé, la verdad no sabemos. Yo necesito que venga el municipio, que controle, por favor, que nos responda, que nos dé un lugar donde trabajar. Nosotros viajamos días enteros, dejando a nuestra familia, arriesgando nuestra vida. Y ahora perderlo de esta manera me parece que no es justo. Necesitamos que alguna autoridad venga y que no, nos diga lo que ha pasado. Necesitamos que se averigüe todo, no podemos estar así. No sé, tenemos que hacer algo, alguien nos tiene que ayudar, darnos una mano porque no podemos. No, es nuestra única entrada. Nosotros no le pedimos a nadie, no le robamos a nadie, solo trabajamos honestamente. Ahí del otro lado hay, hay un grupo que está mal, hay mujeres que están remadas. Hemos perdido todo. Anoche una vecina trajo toda su mercadería, la dejó y ya no, no le quedó nada. Es inmensa porque somos varias familias las que trabajamos, las que día a día venimos todos los días prácticamente en nuestra casa eh, no solamente eh, los dueños se ven afectados sino mucha gente también muchas personas que vienen y trabajan en cada uno de los locales ¿No sonó la alarma? No, supuestamente no, se quedó dormido el sereno y es algo la verdad que estoy todavía en shock porque no puedo, no puedo entender lo que pasó, nos quedamos sin nada Bueno, ahí está, ¿no? La situación de cada una de las personas o las familias que tenían su puesto allí, allí dentro, ¿no? En este persa y donde perdieron absolutamente todo. Me, me conmociona esta persona que sí. contaba que justo anoche había llevado uh -huh. toda la mercadería al lugar para dejarla allí. ...y hoy se despertó sin nada... ...sin absolutamente nada... ...la verdad es que hay un montón de historias detrás... ...nosotros que íbamos siguiendo la cobertura... ...se iban enterando por WhatsApp... Sí. ...se iban enterando por los canales de televisión... Sí. ...por los diarios lógicamente... empezó lo decíamos antes de las 4 de la mañana... ...y a las 8 ya estaba todo Mendoza hablando de, de lo que era... ...por lo emblemático que es también el lugar... ...y lo conocido y lo concurrido... ...además de que llevaron cosas anoche... ...muchos decían fueron tan malas las ventas... ...fueron tan malas que pretendíamos salvarnos... ...ahora en marzo y febrero... ...con los útiles escolares... ...bueno... ...nada... Eh, ...nada, esta es la situación... ...obviamente vamos a ver qué asistencia... ...o qué otras respuestas se le puede dar a todas estas familias... ...que lo perdieron absolutamente todo... ...pero vamos a escuchar la del testimonio de un vecino... Uh -huh. ...que contaba desde el minuto cero que se inicia este fuego allí... ...pensó aproximadamente a las 4 de la mañana... Eh, ...a mí me despertó eh, ruidos... ...en un primer momento pensé que eran tiros... Eh, ...yo me asomé por la ventana miraba hacia el persa gigante que lo tengo hacia el este y no me doy cuenta cuando miro hacia atrás que este persa da hacia la parte de atrás, de, hacia el sur sería de donde vivo vi las llamas que ardían en el techo del persa eh, automáticamente empezamos a autoevacuarnos todos los vecinos de, de acá, eh, ahí nomás llegaron los preventores y, y nos empezamos a salir. Lo que llamó la atención es que al, al lado hay un persa y ese persa hay un sereno, hoy no estaba el sereno, era muy, muy llamativo, los bomberos tuvieron que romper, con una barreta tuvieron que romper para poder ingresar y poder atacar el fuego por otro costado, porque lo, era mucho lo que avanzaba. Bueno, ahí está, ¿no? El relato de cómo comenzó, a qué hora comenzó este incendio. Y la preocupación de hoy, ¿no? Sobre todo por aquellas familias que, si bien, como decías, ¿no? Que, que no habían tenido una buena temporada y esperaban ahora con la época de clases poder repuntar un poquito, ¿no? Claro. En el tema de ganancias, bueno, viene y se encuentra con esta situación. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se sigue? Y para ello, para buscar algún tipo de respuesta, fueron hasta la municipalidad. Exactamente, vamos a compartir con ustedes lo que decía justamente el intendente de Capital, Ulpiano Suárez, a través de su cuenta de Twitter, y lo vamos a compartir con Pablo Gerardi, lo que marcaba el jefe territorial justamente ante el pedido de, por lo pronto, ser relocalizados y después ver qué va a pasar con la estructura, que estaría para demolición. Exactamente, porque hay que revisar todas las, las, las partes estructurales, a ver qué eh, solidez tiene, pero descontaba la propia titular... ...que era muy difícil poder re, rearmar eso... ¿Sí? ...y que iba a tener que demolerse todo... Claro. Eh, ...hoy fueron a la explanada de la municipalidad... ...y terminó el propio intendente recibiendo a un grupo de comerciantes... Eh, ...para tratar de encontrar alguna salida... ...y esto dijo después por Twitter... ...aunque han armado esta mesa y todavía no hay respuesta... ...recibimos a representantes de los feriantes... ...afectados por el incendio de esta mañana... ...junto al equipo de gestión analizamos alternativas... ...para encontrar juntos un camino que permita acompañarlos... ...en estas difíciles circunstancias. Eh, bueno, veremos qué es lo que sale de aquí. Claro. Hay que recordar que la municipalidad fue clave en la organización de muchos de estos comerciantes... Sí. ...que terminaron en los grandes centros de ferias persas. Recordarán ustedes que muchos de ellos nacieron como manteros, como trabajadores ambulantes... ...que iban y vendían en las inmediaciones de este predio que se incendió... ...y que hubo una, un gran conflicto con el entonces Intendente Víctor Fallat... Uh -huh. ...la relocalización de ellos fue precisamente con el municipio... ...que los ubicó en los espacios que tenían estos grandes predios... ...y también habilitó nuevos salones, por ejemplo en calle Mitre... ...muy cerca de allí, a unos 200 metros... ...en donde fueron relocalizados, pero ya de una manera mucho más formal... Uh -huh. eh, ...generando contratos, buscando formalizar su actividad... ...dándoles servicios... ...mejores condiciones, hacerlo bajo techo y todo eso, mucho, muchos de ellos entonces han perdido esa nueva condición y por eso van a buscar. Será el municipio el que busque nuevos lugares, un nuevo espacio y probablemente, pero en principio no lo tiene. Y la pregunta... El centro es un, es un espacio que hoy por hoy, toda esa zona, está muy demandada comercialmente. Sí. claro Y la pregunta, Pablo, de quién se hará cargo de poner esto en funcionamiento nuevamente, que en algún momento, más tarde o más temprano, debería regresar a, a la actividad, cuánto de ellos se hará cargo la municipalidad y cuánto el privado, que es el dueño del, del inmueble. Teóricamente tenía seguro el lugar, ¿no? Sí, que es sí, lo que decía sí. la dueña del predio, eh, claro. decía que, que bueno que esto tenía, estaba asegurado. Uh -huh. Y, y bueno esto también debe seguramente de alguna manera económicamente claro. debe también que responder no claro y probablemente el tema uh -huh. es un seguro probablemente uh -huh. le devuelva el capital que se terminó siniestrando para que pueda rearmarlo eso no les va a garantizar a los comerciantes una solución a corto plazo para nada y claro. muchas de estas familias viven al día eran uh -huh. pequeños eh, comercios pequeños locales con una capacidad eh, de, de flujo de dinero que apenas podía sostener a una o dos familias en el caso de que tuviesen Bien. algunos empleados. Uh -huh. Pero esto seguro va a llevar tiempo en el mejor de los casos en que logren activar el seguro o que exista un capital detrás. Y los Bien. comerciantes, según eh, conocíamos esta mañana de algunos especialistas, su mercadería... Si la querían asegurar, tenían que generar una póliza específica, sí. declarando lo que tenían, cosa difícil en la gran mayoría de los casos. Sí. O Entonces, sea, la contamos? mercadería, perdón, Pablito, la sí. mercadería no, está, no estaría asegurada. No estaría asegurada, al menos eso lo dejó bien en claro la propietaria sí. del local. Ah. No estaba asegurada en esa póliza general que tenía que ver con el local, uh -huh. eh, la, con la infraestructura. Uh -huh. Así es que veremos qué es lo que pasa ahora. La mujer eh, inmediatamente tomó contacto con el seguro para saber qué tipo de cobertura y una solución lo más rápida posible, pero a partir de allí no hemos conocido. Eh, y por lo tanto están las dos dudas. ¿Dónde se van a relocalizar? ¿Dónde van a poder seguir su actividad? Y en caso de tener ese espacio, ¿cómo se hace nuevamente de la mercadería? Por eso iban a buscar al municipio una ayuda de un nuevo espacio y créditos para ver si se podían rehacer de la mercadería. Bien. Gracias Pablo. Está bueno. bueno, seguimos con este tema, nos vamos directamente al móvil porque seguimos con ello, pero con Julián Chávez. Está del otro lado y justamente desde ese lugar. Julián, buenas tardes, ¿cómo estás? Gisela, Julián, ¿cómo están para llevarles algunas novedades a esta hora en... La Feria Persa, así se llama Feria Persa Mendoza, como vos bien decías, Julián, que se quemó anoche a las 3 de la mañana. La novedad que vas a ver son las fajas de clausurado que la municipalidad ha puesto hace aproximadamente 40 minutos. Vas a ver que están sobre casi todas las puertas de acceso, o todas. ¿Qué significa esto? Que nadie puede entrar ni salir hasta que se hagan las pericias que van a determinar qué originó el fuego. Esas pericias todavía no han sido hechas. Lo único que se hizo es apagar el fuego. Ustedes saben que no solo el fuego destruye los lugares, sino también después. Pues, la enorme cantidad de agua, entonces una vez que eso se aplaque, ya está el fuego apagado, obviamente mañana o pasado va a venir una pericia de bomberos que va a determinar qué originó el fuego, se cree que es algún desperfecto eh, eléctrico, se habían puesto aire acondicionados, está esta cuestión de que el sereno se quedó dormido, de que no lo vio a tiempo, pero lo cierto es que el fuego se inició... Hay mucho material combustible, nos decía gente de policía y bomberos, la ropa, los plásticos, una vez que eso empieza en un tinglado así cerrado como este, es muy difícil de controlar, la, la realidad es que no pudieron controlarlo, el fuego consumió todo lo que tenía y recién ahí pudieron apagarlo. Otro dato que lo dabas vos y tiene que ver, primero te muestro la feria que se quemó, esta feria persa que estás viendo con todo clausurado, también se dio el techo, desde acá no nos damos cuenta, pero está absolutamente sin techo. Obviamente que esto va a seguir eh, cerrado muchísimo tiempo, pero al lado de este lugar, de esta Feria Persa, está la Feria del Gigante, que también es muy conocida, que tiene más negocios, más puestos. En la Feria Persa que se quemó tiene 80 y la Feria del Gigante tiene 140, o sea que es bastante más grande. Y va a estar cerrado una semana. ¿Por qué una semana? Porque la pared que comparten está afectada y además cayeron muchas chispas sobre distintos mobiliarios que tienen que arreglar y tanto policías como defensa civil y bomberos van a revisar que todo eso esté repuesto para que recién pueda volver a abrir. ¿Por qué es un dato importante esto, chicos? Porque estamos hace aproximadamente una hora acá y desde que llegamos y lo vas a ver esta gente que circula por la puerta, es incesante la cantidad de gente que viene y pregunta cuándo abre la feria. ...realmente uno quizás no viene muy seguido por estos lados... ...o sí, y te das cuenta que es muchísima la gente que compra acá que vende acá, que vive de estos lugares. Así que lo hablaban recién ustedes con el tuit, lo mostraron con el tuit del eh, Intendente de Capital. Hay mucha gente que económicamente depende de estos lugares. Por eso es que esta es la noticia del día y por eso es que estamos tan atentos a cuáles son las novedades. Repito entonces, nadie puede entrar ni salir, faltan las pericias, se van a hacer en estos días y el gigante, en teoría, en una semana ya está abriendo al público. Perfecto, Juli. Bueno, gracias por la información. Esto es lo que está sucediendo. Estas son las imágenes de este, en este momento, no, este es un instante de cómo está y después de haber sido testigos de, de la pérdida total, sobre todo de la fuente de trabajo de esas personas. Bueno, lo decíamos recién, estuvieron en la municipalidad de la ciudad de Mendoza, allí algunos de los comerciantes pidiendo algún tipo de ayuda, ¿no? de qué manera se puede asistir. Claro para que puedan seguir trabajando y para que también puedan recuperar la posibilidad de comprar mercadería. Claro, perder la menor cantidad de tiempo posible sin abrir. Recordemos, esto es cero ingreso para ellos. Está del otro lado y le agradecemos la deferencia de atendernos, Lorenzo Nieva, el Secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Capital. Lorenzo, ¿cómo le va? Gisela y Julián, los saludamos. Buenas tardes. Hola. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, muchas gracias por atendernos, secretario. Bueno, en esto, ¿no? De cómo, cómo se va trabajando, sabemos que ustedes han tomado el pedido, fueron recibidos por el intendente Ulpiano Suárez, pero bueno, ¿cómo se va a ir trabajando y qué, cuáles son las novedades, ¿no? En cuanto a este pedido de necesidad y me imagino de desesperación por parte de los comerciantes. Sí, bueno, efectivamente, esta mañana el intendente nos pidió a todos los secretarios y a las áreas vinculadas a, al siniestro que activáramos la mayor atención posible y mantuviéramos la mayor cercanía posible. Y en ese ámbito, desde la Secretaría de Desarrollo Económico, entendemos que estas son fuentes de trabajo, son unas 80 familias que han sido afectadas. Y en realidad los convocamos a los comerciantes porque entendemos que el proceso que puede llevar el seguro, que, el, que el, se determine la, el siniestro y las causas y y una posible reconstrucción del mismo del, de una de un persa en el mismo lugar puede llevar meses, uh -huh. queríamos ver qué, qué canales y de qué manera podemos trabajar en forma conjunta con los comerciantes para activar salidas de corto plazo. Claro. ¿Y, ¿Y en qué quedaron hoy? En, ¿Cuál, ¿Cuáles son esas posibles salidas? claro En esa, en esa línea, la, la, los principales pedidos de los comerciantes fue uh -huh. un espacio físico, sí. eso es como primera medida. Hay algunos comerciantes que tienen mayor porcentaje de pérdida de mercadería que otros, uh -huh. pero sin embargo... El, el primer pedido es un espacio físico. Entendemos que ellos entienden que un espacio físico, por lo menos, ya pueden empezar a girar la rueda de nuevo. ¿Y esto hay posibilidad? ¿Se estuvo evaluando en algunos lugares? Nosotros, desde esta mañana, hemos estado revisando con catastro. Uh -huh. cuál es, lo que pasa es que el municipio no posee un, un lugar físico con esas características que tenía la feria inversa, claro. sí. dividir y demás. Los, los, los posibles lugares que hay ya no son propiedad del municipio, son propiedad de privados. Uh -huh. Entonces, en esa línea. Hemos activado ya algunos mensajes, ya mañana tenemos reuniones, por ejemplo, con el con el lugar que está situado en calle España. Sí. Este, entonces, vamos a tener una reunión con el propietario del lugar. ¿Cuál es el lugar? Perdón, calle. Lorenzo, secretario, eh, ¿cuál es el lugar? Eh, España y Godoy Cruz. Uh -huh. España y Godoy Cruz a la vuelta. Bien. No, están eh. los, los, los containers. Ah, sí, que ah, son como ahí está. Sí, containers sí, sí, sí, de... Sí, que tampoco sería el lugar ideal, según nos plantean él, pero sería una posibilidad... Una salida de emergencia, sí, podríamos decir, a esta situación. Pero le dijimos, nosotros planteamos eh, realidades concretas, o sea, no, no depende del municipio, pero si sí el municipio va justamente a generar las reuniones, a estar presente y a ver qué, qué, qué chances reales tenemos. Y ir generando esta semana reuniones con propietarios, con privados, porque insisto, no tenemos nosotros el municipio en lugar, uh -huh. y ver si podemos en esta semana definir algo. La uh -huh. otra realidad también es que nosotros eh, notamos que ellos no tenían una, eh, no tienen una asociación civil que los nuclee ni claro. nada por el estilo, con lo cual también le ofrecimos desde el municipio asesorar en ese sentido, formar una asociación civil, porque es mucho más fácil también el trámite administrativo, la charla con un privado si sí. están representados en una asociación, así que también activamos esa línea. bien Y en bien. una segunda medida que nos plantearon ellos que nos parece coherente y que también la habíamos visto nosotros, era ver alguna línea aporte no reembolsable, en el sería el mejor escenario, ya hemos tenido algunas charlas esta mañana con el Ministerio de Economía de la provincia, bueno, a ver si a través del fondo para transformación podemos activar alguna línea o poder me, o poder activar un mecanismo nuevo alguna línea nueva de crédito estamos personal. hablando aporte de uh -huh. no reembols sería ideal y si no una tasa un crédito que sea tasa blanda claro. subsidiada parte por el gobierno parte por el municipio pero insisto eso para ellos sería sería muy bueno porque uh -huh. recuperaría parte de su capital de trabajo que es necesario pero en primera instancia era un lugar físico así claro. que bueno un poco eso fue ponernos ¿Seletario? a que entendieron que era trabajando juntos y, y, y desde, es, maña, desde, desde mañana eso mismo vamos a estar haciendo. Nos decían, y usted un poco también lo ratifica, que hay más posibilidades, además de esta que usted nos dice, que es muy cierta y, y posible, plausible, la de España y eh, Cruz dijimos sí. sí. Sí, sí. ¿Qué otras hay? Porque nos hablaban de un plan B. Sí, no, no, en realidad ellos nos, plantearon, ellos nos plantearon algunas propuestas, nosotros... Eh, eh, por ejemplo, el, el, el, que, el que existía en Calle Mito. Ah, últimos... es, ese le iba a preguntar por ese lugar. ¿Cuál es? Eh, ese lugar le dijimos también es de un privado. No terminó en buenos términos cuando funcionó como Feria Persa. Dijimos, veamos algunas otras opciones antes. Uh -huh. Planteamos algún. Al, eh, planteamos en algún momento la reunión el uso del espacio público. También. Uh -huh. Eso no podría ser de lunes a lunes. Eh, ellos también lo plantearon: parque o espacio público. No podría ser de lunes a lunes, sería días más acotados. Mm. Algunos por el rubro de lo que venden no les servía estar en los parques o en los espacios públicos. bueno claro. No puede estar al aire libre. Son ah. diálogos que se fueron dando. La idea fue que ellos tuvieran nuestro teléfono, nosotros el de ellos, y tener un diálogo permanente para para ir siguiendo el, el tema juntos, digamos. para claro, ¿no? encontrar no... la salida más urgente para, para bueno llevar adelante y sobre todo para la preocupación de cada una de esas familias, porque sí, obviamente es, lo decíamos es, es recién, el viven de el día reunión. a día, ¿no? Ese fue el espíritu de la reunión. Sí, qué bueno, trabajar en conjunto. Que no, haya, que no, que no sea un municipio ausente, lamentamos muchísimo la verdad del siniestro, pero sí. tenemos que mirar para adelante y rápidamente poner a trabajar. Por supuesto. Secretario, muy amable por habernos atendido, que tenga buenas no, tardes. gracias a ustedes. Que, que tenga. Bien. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando allí con el Secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, Lorenzo Nievas, que justamente nos hablaba no de, de este trabajo, de esta reunión que mantuvieron con los feriantes y de esta posibilidad o distintas posibilidades que hay para bueno salir como... Podríamos ir de emergencia hasta sí, esta claro. situación que realmente es preocupante por cada una de las familias que lo perdieron todo en este incendio. Interesante lo que dijo porque hablaba de dos alternativas concretas. concretas. O irse a ese lugar que muchos de ustedes lo habrán visto del otro lado que son como containers sí. pintados de negro y de blanco que está ahí en Calle Goy Cruz y si no, en calle Mitre, que entendemos es uno que es bien amplio, que también tiene la forma de una feria de persa. Por eso, están, sí, están trabajando bueno, para ver cuál de los lugares puede ser el más propicio para darle rapidez ¿no? al pedido de ellos y también lo de estas líneas de crédito o fondos no reembolsables para poder hacer frente también a la compra de mercadería y de todo lo perdido.